Te mamen, te mamen, te mamen, te mamen, te mamen, que mamen, te mamen, te mamen, Oh, so we- Dio en el último episodio. La batalla entre Yamato y Anju por el campeonato del torneo de ganadores fue feroz. Lo dieron todo y llevaron la pelea a un emocionante final. Yamato derrotó a Anju y se quedó con el trofeo del ganador. Y ahora me gustaría cantarles un rap que presentaré en el concurso de talento de vida mundo la próxima semana. Yo no canto karaoke y no sé hacer ensalada, pero merezco la fama por ser muy pelada. Y si no conoces mi nombre, una pista te daré. ¡Ve a ¡Comienza el programa! ¡Haz algo! El regreso del vida jugador Tengo que admitirlo. Ese final fue brutal. Es verdad. Cada una de las batallas fue brutal. Sí, parecía que el tiempo se arrastraba, excepto por esos momentos cuando parecía volar. ¿Cuáles? <risa> lo siento. No lo entenderías a menos que conozcas de física cuando... ¡Vas a hacer que mi cabeza ¡Me estás volviendo loco! Yamato. <risa> <risa> ¿Ah? ¡Lin! ¡Wen! Queríamos felicitarte por tu victoria. Fuiste muy ingenioso desde el inicio hasta el final. Te lo advertimos, la próxima vez no perderemos. Vamos a entrenar aún más fuerte y cuando batallemos contigo en el futuro, los resultados serán muy diferentes. ¡Muy bien! Estaré esperando sus combates. Estoy impresionada. Son amables. Cielos, ¿cómo han cambiado? ¿Sabes qué? Son geniales. ¿Ah? Respetaron el resultado de la competencia como verdaderos vida jugadores. Y cuando esos jugadores regresen, serán aún más fuertes. Es solo un hasta luego. Hasta la próxima vida batalla. ¡Qué poético! ¡Eso es! ¡Estaremos preparados para ustedes! ¡La próxima vez será aún más emocionante! <risa> ¡Ese llamato es como Shakespeare! ¡El torneo terminó y es hora de continuar! Y, como ya le pagamos a los escritores, escribieron un nuevo escenario. ¡Los escritores son importantes! ¡Sin ellos nuestras bocas se moverían, pero no diríamos nada! ¡Ese sí que fue un diálogo brillante! ¡Bueno, que comienza el programa! Aquí está el resumen. Después de causar estragos en el torneo de ganadores, Ababa está escapando de la policía Vidaman. Esto es ridículo. Porque un líder de la Alianza de las Sombras como yo tiene que jugar al gato y al ratón con estos sabuesos? ¿Ah? ¿Ah? ¡Increíble! ¡Mi peor fotografía! ¡Detente! ¡Oh, ¡Ah! el gato es aún más feo en persona! ¡Alto, policía! ¿Ah? Perseguido por la ciudad como un criminal común. Bueno, soy un criminal, pero no soy común. Todo esto es culpa de Yamato. Te atraparé, Yamato. Y a tu gatito también. ¿No es grandioso? ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Hablando de animarse. Además de todo, tengo mi propio autobús por haber ganado el torneo. Tómalo, con ¡Calma! Si sigues así, alguien saldrá herido. Solo estoy rebotando en un buen colchón. ¿Qué podría pasar? ¡Ay! ay, ay. ¿Quién lo diría? ¿Por qué, ¿Por ¿Qué? nunca me escuchas? escuchas. Nunca quise no, me siento avisar sobre tu ¡No me siento eh, a ¡No me culpes! No, ay, ¡Ay, no, como más de tres! ¡Mate! ¡Estás fuera de control! ¡Tienes que actuar como campeón del torneo de ganadores! ¿eh? Oh, cielos, esto es peor que el torneo. Allá al menos tienen reglas. Es llamado. Es un diablillo, pero se está divirtiendo. Es cierto, es ruidoso, pero francamente me gusta la conmoción. Lo siento, May. Lamento que tengas que apartarte tanto de tu camino para llevarnos a casa. Realmente no es molestia. Además, quería ver cómo es su pueblo. Y también si no los llevo a casa, es posible que su familia se preocupe mucho por ustedes. Ah, oh, nuestra familia. ¿Sabes qué? Desde que recuerdo, mi hermano y yo hemos estado solos. Bueno, no realmente solos. Todos los habitantes de Wintun eran muy amables y nos cuidaban. Supongo que podría decirse que todo el pueblo era nuestra familia. Ya veo, parecen buenas personas. Han sido volver y verlos a todos. Los extrañas, Eliena. Ah, sí. A todos los aprecio mucho. Eso lo que. ¡Esta es la zona segura! ¡Ay, pues eso Ah... parece que... apenas nos hicimos amigos y ahora nos vamos. Desearía poder quedarnos juntos más tiempo. ¡Lena! ¡Oigan! Creo que llegamos. Ese es el pueblo de Wintun, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Este es el pueblo de Grey? ¡Quiero verlo! ¿Qué sucedió aquí? ¿Dónde están todos? Parece un pueblo fantasma y no un pueblo natal. No pueden haberse ido. ¡Oh! ¡Robert! ¡Somos Grey, Liena! ¿Dónde estás? Volvimos a casa. Brendan. Tony. Jamie. ¡Oh! ¿Hay alguien? ¡Oh! ¡Oh! <risa> aquí hubo una vida batalla Una horrible ¿Fue la alianza de las sombras? Realmente no está claro Tendríamos que examinar la evidencia con más cuidado <risa> oh, ¡Espera! ¡Regresa, Grey! Sabemos cómo te sientes, pero no puedes correr ciego de rabia Tenemos que descubrir qué sucedió aquí <risa> ¡Demonios! ¡Bien! ¡Te sentirás mejor si lo dejas salir! Por ahora, Liena y tú deben regresar a Gautún con nosotros. Uh -huh. ¿Ah? No podemos hacer nada acerca de esto ahora. Podremos pensar más claramente si nos relajamos en mi casa y nos llenamos con mala comida de Mei. <risa> ¿Qué quieres decir con mala comida? Pero el hecho es que Yamato tiene razón. Vengan con nosotros, ¿de acuerdo? Uh, está bien. Ahora que arreglamos eso, ¡nos vamos a Gautun. ¡Vengan todos! El lugar de Yamato. ¿Notaron lo rápido que pasa el tiempo por aquí? No comiences con eso de nuevo. Esto está grandioso. ¿Uh? Tenemos que comer, vamos, me muero de hambre. ¿Qué? Bien, vamos a celebrar. Él es famoso. Qué emocionante. Nunca había conocido a una celebridad. Muchas gracias a todos. Gracias por la bienvenida. No empujen, pónganse en línea para un autógrafo. ¡Vamos! Con calma, con calma, amigos. ¡Vamos! Sí, escribir tu nombre es agotador. ¡Yo lado ¡Mucha celebridad! ¿Por qué no habido batallas contra mí? ¿Qué? Si puedo derrotarte, seré conocido como el mejor vida jugador del mundo. Es por eso que todos deben venir a Gautun. ¡Te retamos, Yamato! Ah, ay, ay, ay, ay, ay, ¡Escuchen! ¡Saca tu rodilla de mi espalda! ¡Predecible! Ahora es el objetivo de los jugadores que piensan que es el mejor Creo que Yamato tendrá que probarse a sí mismo una y otra vez Él no esperaba este tipo de reacción ¡Basta ya de esta locura! ¿Ah? ¿Todos quieren vida batallar? Entonces los combatiré uno a uno, será divertido ¿Volviste loco? ¡Piénsalo! Acabas de regresar de un largo viaje y un torneo importante. No estás en forma para enfrentarte a ellos. ¿A qué te refieres? No estoy cansado. ¿Qué hay de esos jugadores que derroté antes de ganar el torneo? ¡Soy el campeón! No puedo desechar así un reto como este. ¡Debo aceptarlo! ¡Así que hagámoslo! ¿Están listos para comenzar la vida a batallar? ¿Ah? ¡Sí! <risa> Parece que el restaurante va a estar muy concurrido. Bien, <risa> ¿Eh? voy a necesitar tu ayuda. ¿Estás lista? campeón del torneo de ganadores se enfrentará a cada uno en una batalla de golpe directo. ¡Que comienza el torneo Gautun. Vas a caer por fin, Delgadito. Tendré mi venganza. ¿Me recuerdas del primer episodio? No realmente. ¿Estás seguro de que apareciste en él? Bueno, como sea. ¡Que comience la vida batalla! ¡Vida, jugadores! ¿Listos? ¡A mi cuenta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vida, juego. ¡Fuera de este episodio! ¡Yamato gana! ¡Primera ronda! ¡Prepárate, muchachos! ¡Voy a ganar! ¡Adelante! ¡Estoy preparado para ti! Aquí están sus espaguetis de anguila con salsa de crema de nabo. ¡Disfrútenos! ¡Buen apetito! <risa> ¡Qué bueno tener tantos clientes después de regresar de nuestro viaje! Y tener esta ayuda extra es grandioso. Supongo que debo contagiarme de este espíritu. Lamento haberlos hecho esperar. Aquí traigo sus cafés con leche y sus pudines de calamares. De acuerdo. ¿Son dos órdenes de babosas crudas con baba extra? Discúlpenme un segundo. ¿Esto es tuyo, la gaseosa de algas? ¿Me podrían traer otro café? ¡Seguro, ya sale! Liena, ¿puedes atender eso por mí? Ah, Sí, señora. Espera, yo lo haré, hermana. No, se lo pedí a Liena, no a ti. Pero yo quiero... Está bien, yo lo haré. Hola, aquí está su café, señor. ¡Liena! Oh, hay un cliente en esa mesa que necesita más café. ¡Bien, allá voy! Oh, bien. ¡Toma eso! ¡Y esto! ¡Y prueba esto! ¡Ahora te digo! ¡Oye! He visto esa jugada. ¡No funcionará! ¡Aquí tienes! ¿Qué te parece, fuego rápido? ¡24 seguidos! ¡Estoy listo para enredarte vida fuego! ¡Ah! ¡Te enredaré en mi red de vida bombas! ¡No tienes oportunidad! ¡Solo un lugar para apuntar! ¡Furia alada! ¡Jamás seré un maestro de la red! ¿Todavía te queda algo? ¡Él es grande! Y más fuerte será su caída. ¡Explosión de poder ¡Toma! ¡Y vuelve a ganar! ¡Él es el número 50! ¡Muy bien! ¡Quién es mi siguiente oponente! ¿Liena? ¿Sí? Cuando termines con eso, ¿puedes ayudar a Bull con los platos? ¡Oh, oh! ¡Esperen! ¿A dónde fue el plato? ¡De acuerdo! ¿No es hora de un descanso? ¡Oh! oh Gray, ¡Lo siento! ¡Claro! tomo un descanso! Me refería a Liena. ¿Sabes, May? Creo que ella sigue impresionada por lo que le sucedió a nuestro pueblo. Quizás necesite un tiempo a solas para manejarlo. Con mucho gusto yo haré sus tareas. Oh. Aprecio tu preocupación, pero mantenerla ocupada ayuda a que no piense en lo sucedido. ¿Eh? Aquí está su café, señor. Oye, ¿eres nueva aquí? ¿Ah? Debo decirte, esa May es muy lista. ¡Qué mejor forma de recuperar su negocio que contratar a una mesera tan buena! Eh, en realidad, yo... Dime, ¿por casualidad preparaste este café tú misma? ¡Sí! ¡Lo hice! Mm. Ah, delicioso! Eres igual a mi nieta Ahora tengo una razón para regresar aquí Gracias, es un placer atenderlo Espero verte de nuevo ¡Genial! <risa> <risa> ¡Miren eso! Liena está sonriendo Sí, pronto estará bien ¿Ah? Ajá. ¿Ajá? <risa> sí Lina está contenta. Nos está yendo bien. Ahora solo queda preocuparnos por nuestro jugador estrella. Yamato necesita ayuda. Está en problemas. ¿Eh? ¡El sol estaba en mis ojos! Ah. Ah. Oh, estoy débil. Comienzo a ver doble. Debo comer. Ah, Olvide preparar su almuerzo. Debe estar muriéndose de hambre. Alucina. Dice que quiere comer emparedados de sardina con pan blanco. Bien, Terry. Le prepararé un par de inmediato. ¡Es demasiado! ¡No puedo con todo! Mei, yo me encargaré. Tú ocúpate de esos clientes... ...y yo me aseguraré de que Yamato esté bien. ¿Estás segura? Uh -huh. Está bien. Tú puedes. Confío en ti. Gracias. Esa es la actitud. Voy a apoyar al chico también. Un momento, <risa> compañero. Tú tienes trabajo que hacer aquí. <risa> Liena <risa> se encargará. <risa> sí, estaré bien. ¡Oh, cielos! ¡Me voy a desmayar! ¡No puedo creer que el campeón del torneo de ganadores tenga tan poco vigor! ¿Estás listo para darte por vencido? ¡Estás bromeando! ¡Puedo ganar con un ojo cerrado! ¡Sin embargo, no puedo ganar con los dos ojos cerrados! ¡Allí está! ¡Está agotado! ¿Qué les parece es el viejo campeón? ¿Cómo es que es su nombre, Tomato? Uh. Oigan chicos, el nuevo campeón está firmando autógrafos en el restaurante. ¡Ah! Vamos. No voy a caer así. Tengo que concentrarme. Estoy frito. ¡Oh, llamado! <ríe> ah. Hablando de frituras, mira lo que te traje. ¿Ah? Es el almuerzo que he estado esperando morder, sí. Increíble, estoy de vuelta y más fuerte que nunca. Gracias, Liena! Les mostraré lo que se necesita para ganar un torneo. Correcto, creo en ti, Yamato. Preparado, listo, vida fuego. Lo logré. Gané 200 rondas seguidas. Vaya torneo, ¿no? No pueden dormir una siesta. Aún falta limpiar el restaurante. Ay, escúchame. ¿Eh? Quiero pedirte un gran favor. ¿Qué piensas de dejar que Eliana y yo trabajemos aquí a tiempo completo? ¿En serio? ¡Santo cielo! ¿Estás seguro? Sí, señora. Bien, si lo estás, entonces supongo que tendré que contratarnos a los dos. Además, el café de Eliana fue un gran éxito. Aumentó las ganancias. Pero, May... Sé que estás preocupada por Wintoon, pero ten fe. Ellos están bien, no sé la razón, pero puedo sentirlo. Hasta que todos ustedes se reúnan, pueden quedarse aquí. Gracias, pero no estorbaremos aquí. No seas tonta, ¿por qué piensas eso? Ustedes nunca son molestia. Tú y Grace son como de la familia. Y siempre hay espacio para la familia, sin importar qué suceda. ¿Familia? Ajá, cierto. Este es su casa ahora. Mm, gracias. Eso conduce a una pregunta. ¿Quién del Vidamundo atacó a Winton? Me imagino que esos policías no podrán seguirme. Estoy en mejor forma que ellos. ¿Ah? ¡Oh, ¡Marda a mí! Por favor, perdóname. Sé que lo arruiné todo, pero yo tengo media docena de ideas para vencer a Yamato. Solo necesito ponerlas en acción. La próxima vez, de seguro, atraparé a ese mocoso. Eres un tonto, Ababa. Y ya no me eres útil. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Uh, uh, uh, uh. Alcos se siente diferente ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Creo que es martes Mejor me voy a casa a lavar mi cabello ¡Ah! Allí están los dos, justo a tiempo Serán los instrumentos de mi venganza Contra Yamato Delgado y sus amigos no esperaban que terminara tan fácil, ¿verdad? Ahora hay un montón de nuevas preguntas, como ¿Quién destruyó a Winton? ¿Y quiénes son estos dos sujetos escalofriantes? ¿Y por qué no se puede comer una buena hamburguesa en el café de May? Si quieren saberlo... ¡en el próximo episodio! がおに星 ある